A la tío, vamos a ver. la salida de ¡Arriba! Esto es un atraco. Manos arriba. Esto es un atraco. Aquí en Madrid, medio millón de personas.